En mí, tan que y abrimos este bloque morir, con los grandes protagonistas de esta no mañana ir. chiquititos pero poderosos los miles claro de que mañana sí. que nos visitan hoy Álvaro y Ramiro bienvenidos Hola, choque chicos. por aquí ahí está, yo también quiero los puños ahí acá? con Ramiro muy bien. cómo les va bienvenidos bien. todo, bien? Bien. ¿Contentos? ¿Todo bien? bien contentos de estar acá Sí. sí. nerviosos digamos la verdad no. un poquito no. de no cero nada no, Ay, me, gusta con nosotros que somos me gusta que vengan con esa onda así para, listos para comerse el escenario, ¿no? Bueno, quiero que se presenten, nos cuenten qué edad tienen, a qué escuela van, qué han venido a mostrarnos hoy en el programa. Claro. ¿Quién quiere arrancar? Ámbar, eh, va. vamos. Tome la posta. Ten, me llamo Ámbar. Sí. Tengo 10 años. Sí, es muy uh -huh. bien. Y um, voy a, a bailar, bailo clásico y jazz lírico. Muy bien, ya es lírico, no ese género no, de danza yo Hago mira. Acro acrobacias hago wow. wow O sea que tenés una elasticidad sí. envidiable Muy bien ¿Y desde qué edad haces esta, eh, este arte? Desde que era chiquitita ¿Más um. o menos? ¿Te acordás a qué edad empezaste? A los tres años Ay, muy, chiquitita. muy chiquitita Y mira el look que claro. se ha puesto para venir el día de hoy Con esta pollera con brillos así, violeta Mira, quiero que dé una vuelta porque está bellísima ¡Qué preciosa que está, Mar. Y Ramiro, usted no se queda atrás porque ha venido muy elegante, te ¿Dónde está digo. El chelo que está? Con ese saquito. Estás precioso. Sí, todo combinado, el marrón. Elegante que lo que... ¡Elegante! ¿qué? Ah, ¿Cuántos mirá, años tiene el Ramiro? un plano de la, la facha. ¿Cuántos añitos, mi amor? Seis. Seis, Seis. años. ¿Y a qué colegio vas? A la Daniel. Muy bien. Le mandamos un saludo a los compañeros. ¿Y a la seño? ¿Han faltado para, para, al colegio para venir hoy acá? Eh... Sí. Sí. sí ¿Vos Te faltaste? Falta tu, no todo mañana Faltaste Yo voy a, a, a la tarde No sé si Muy sí, bien voy a No a Nada más para la okay. este, no, tarde Claro Para venir a la Pero tele perfecto. está perfecto Y vos Rami has venido A cantar A regalarnos Ay, música Qué lindo Rami ¿Te encanta cantar? ¿Sí? En tu casa ¿Lo, lo practicas mucho? ¿Con tu familia? Uh -huh. ¿Y a qué edad empezaste? Porque sos chiquito ¿Tenés seis? Pensando. Está pensando, ¿Qué? está haciendo memoria Claro, tiene que buscar en toda la trayectoria En su larga vida Hace, ¿Hace mucho largo? Cuando apenas aprendiste a hablar A la par ya estabas cantando, no? Y tienes Se cara más cantante, ¿viste, Clary? Sí Puedes cantar bien Lo único que empecé ah. a cantar cuando Empecé a cantar a los cuatro años Ajá, muy bien ¿Y qué canciones te gusta cantar, por ejemplo? ¿De qué artistas o de qué género? Me gusta mucho mm. música de, de elegante ¡Ah! Oh, elegante, elegante que, que lo que, okay. que ¡Vamos! ¿Y qué más? Y también me mm. gustan muchos otros más, pero no Muchos más Lo voy a dejar en suspenso Perfecto. los demás Está bien. Eh, señorita Ámbar va a querer arrancar con su presentación nosotros vamos ¿Sí? a sentarnos, le dejamos despejado el escenario para que ella pueda mostrar su performance con un temazo que nos ha traído que va a estar bailando. El fuerte aplauso para nuestra bailarina Ámbar. Música maestro. Eso. Father's daughter, ¡Eso! She just wants Uh. ¡Qué genial! Me encantó. Wow, qué, qué Linda Amber la rompió. Uy, bien mira ahí le vamos a ayudar a acomodarse bien el micrófono sí. yo la voy a ayudar no sea problema venga porque Pero esto muy sucede, bien, chicos. Va, vamos, y, y vamos juntitas al living y ahí lo acomodamos bien. Venga. Impresionante, te lo a así. <ríe> muy bien, Ámbar, la rompiste feliz. Yo te lo engancho acá en la pollerita, ¿no? Qué flexibilidad, Ámbar. ¿Es difícil claro. hacer ahí está. eso? Ahí listo, mi amor. No, me dices. No, no para, para vos ya es una cosa de todos los días. Sí, igual me falta Mirá, Yo llevo a hacer así. No, que... no No, no, si no. Mira, me quedo dura. Una que de y todas las cosas que se hacen más. Sabes hacer Ah, bueno. Pero lo que mostraste ya es como un montón, te digo se encanta. ¿Vos a qué colegio vas a ambar? Eh, Bien, le mandamos un beso también a los compañeros, sí. a Araceno. mi maestra. ¿Le claro. avisaron a los compañeros que hoy salían en la tele? Sí, no. así los veían. No, no? Porque, ¿No, ah, no, no, porque ayer eh, tuve una presentación, sí. entonces no fui a la escuela, no. entonces Ajá. no le pude avisar. No, porque a mi papá. está to... No, porque yo me entendo mañana, a veces. Claro, ah, y no les avisaron a los claro. compañeros. Entonces seguramente. ¿Se están sorprendiendo. Todavía mi papá le llegaba el mensaje. Claro. claro. Entonces más de uno estará sorprendido y dice, ¡Ah, Yo lo conozco al que está en la tele, mi compañero es famoso. Compañero. ¡Ah, me encanta. Claro, y... mañana cuando lleguen a la escuela Uf, le van a pedir autógrafo. Le van chico. a pedir autógrafo, escúchame, una cosa de locos. <risas> y los dos se ven cuando sean grandes. Haciendo esto que hoy tanto les apasiona, por ejemplo, vos te ves como una gran bailarina, Amar. Sí, en los escenarios, en los teatros de todo el país, me encanta. Qué lindo. Y vos, Rami, como un recantante o no, el próximo elegante acá lo tenemos. Sí. Más o menos. ¿Qué otra cosa te gustaría hacer cuando seas grande, por ejemplo? No lo sabe todavía. ¿Todavía? ¿Tenés no tiempo sé, para pensarlo. Tienes mucho tiempo. Yo también Rami. cuando sea grande quiere sí. ser pediatra. Pediatra, ah, muy lindo. bien. La pediatra bailarina. Escúchame, la va a romper esta mujer. <ríe> <ríe> qué, qué lindo. ¿Y cómo les va en la escuela? Si sacan buenas notas? ¿Son buenos alumnos? Sí. Alumnos. ¿Señorita 10? Mm, mira, medio me dice ¿Y usted Rami. tiene una cara de chanta sí. Rami? Sí. ¿Sí? ¿Estás en primer grado o no? ¿Ya sí, sabes bien. escribir, leer, todo qué y eso? Bien. ¿Te bien Rami? ¿O más sí. o menos? Sí. Eh, más o menos! Bueno. tiene una cara de picar. ¡Tiene eh, ¡Mi vida! Charla mucho. ¿Y en el colegio tienen algún mejor amigo, mejor amiga? ¿Sí? Mm. ¿A quien haya que mandarle saludos, por ejemplo? Sí, sí dice ¿Quién es? Ahí se lo reserva, se lo guarda el nombre ¿No nos eh, vas a contar? Tengo una... ¿Sí, se <risa> el nombre, amo. secreto Tengo una compañera de inglés y una de baile muy bien, ¿cómo se llaman las chicas? En de baile se llama Virginia Ajá Y de inglés se llama Juli Me encanta, es que eso me es me lo me bonito también Que tienen estas actividades, ¿o no? Que uno se hace un lindo grupo de amigos Más allá de practicar un deporte, un arte y demás Es, es el lindo grupo que se forma, ¿no? Sí Está buenísimo, bueno El beso a las chicas y usted no nos quiere contar quién es su mejor amigo se lo Es bueno, secreto. En secreto ¿Pero por qué, Rami? ¿Porque hay alguien que se va a poner celoso? Claro, los demás amigos, parece que a mí no me nombraste <risa> <Claro>. <risa> Mi vida Sí. ¿y qué les dicen en sus casas sobre esto? Cuando vos le dijiste quiero ser bailarina O vos, Rami, cuando empezaste a cantar ¿La familia los apoya con esto? De, creo que a los tres, a los tres años sí. sí, ¿y en tu familia qué te dicen? ¿O hay alguien que canta que fue la persona sí. que te incentivó? ¿Sí? ¿Quiénes cantan en tu familia? Mi primo ah. ah, muy bien Y vos lo viste a tu primo y dijiste, che, yo quiero hacer esto ¿Sí? ¿Cómo se llama el primo? Joaquín. Bueno, el beso a Joaquín entonces, que ha sido como tu inspiración, no? Tu referente. Muy bien. Y en tu caso, ¿algún bailarino um, o bailarina en la familia? No, eh, descubrí que tenía elasticidad y me gustó mucho ah, y me gusta bien. bailar. ¿Cómo te diste no, cuenta? No. En el colegio. ¡Ay, hacías... mira, mamá! Mira papá. Me refiero más de normal. <ríe> Mi vida, hermosa. Bueno, señorito Ramiro, ¿ya está preparado? ¿Quién es? Su papá el que lo va a acompañar? Con ah, la guitarra? Muy bien. muy bien, venga que lo acompaño. ¿Cómo se llama ahí el se papá? Va con el mic. Germ Germán. Bueno, ahí se lleva su micrófono. Nos Yo lo voy a acompañar. No. El aplauso para vamos, el papá ran, también, ran. que ha venido a acompañarlo. ¿Qué tema nos vas a cantar? Bienvenido, Germán, ¿cómo estás? Muy Un bien, gusto. Bien, ¿Cómo se llama la canción? Es sorpresa. Es sorpresa. Es sorpresa. Hay todos una es este este niño es una caja de ¿Sí? sorpresa. <ríe> bueno, cuando quieran, chicos, vamos. tierras Belén recuperar el amor perdido, Belén derrama su gracia en el llanto del niñito, la fe canta en las palomas Nosotros así seguimos charlando, vení, vení. Gracias, hermano. buenísimo! Choque los cinco. Muy, Muy bien. Muy Y el papá es un genio tocando la guitarra, ¿o no? <risa> sí, hey. él siempre te acompaña. Este músico ya, forma parte de, de, de, tu, de tu equipo, de tu banda. Uh -huh. Muy bien. Y Chicos, estoy yendo sí. a... ahí está el papá. A guitarra. Ah, estás aprendiendo ya. Uf, tan chiquito aprendiendo a te digo que va a tener un, futuro. un gran futuro. ¿Cómo te escribieron Ya te inscribieron a guitarra. Perfecto Pero todavía no voy claro, Todavía no voy. No Perfecto <risa> Chicos, lo más la importante vez? de todo le han pasado bien? ¿Lo han disfrutado? Sí, ¿Sí? ¿Se han sentido cómodos? Yo le quiero cómodos? mandar un saludo sí. a mi tía Vero Porque hoy es su cumpleaños ¡Ay! Oh, oh, la tía Vero. Vero Le mandamos un beso oh, Chicos, es el momento de mandar saludos Porque viste claro. que después van a andar por las calles del barrio Por la escuela y demás Y va a decir Che, no me mandaste un saludo Todo mal como vos Hay gente que se va a ofender Así que es el momento Y también le mando Para que manden saludos la directora Daya, la, la vicedirectora. Muy, muy bien, perfecto. Yo le mando un saludo a toda mi familia, muy que bien. los quiero mucho. Muy Y bien. a todos mis compañeros. Perfecto. Los saludos están mandados. Oh, Chicos, gracias por venir. Nos ha encantado tenerlos con nosotros. Gracias. Ha sido un lujo y te digo. Que tienen un futuro brillante Sí, enorme, muy talentosos los dos Muy talentosos un secreto Muy, muy, muy Pero que muy secreto Ay, no lo quieres contar Contanoslo, dale no, Somos de confiar nosotros Sí, en, total acá no está bien. Te nadie. juro que no se lo vamos a decir a nadie ¿Sí? Ay, nos quiere hacer desear, Pero para Rami orientanos un poco ¿Con qué tiene que ver ese secreto? Me mata que es como el hombre suspenso Pero dale, no podés tirar la piedra y esconder las manos, Ramiro No sabés con la intriga que me vas a dejar pensando todo el día lo voy a decir a Lucas? Ay, sí, ¿a mí? ¿Me lo crees al oído? Dale, voy para allá A ver, decime Nada más ahora tenés que decir a Clarita Ah, ¿me lo puede contar a mí? Dale Ah, bueno bueno A ver, ahora vos ven y contámelo Pero la amar se lo puedo contar, ¿o no? Es una ¿No? cadena ¿No? Ok, a ver Son secretos, secretos de Estado Pícaro usted Mirálo vos tan chiquito Pero dale, déjame contarlo si es algo lindo Pero mandar un, un saludo entonces Mandale un saludo a esa persona, no decimos claro, quién es No decimos quién es, le mandale un beso No, tampoco No lo vamos a decir No quiere revelar la identidad Pero para, escuchame Rami No vamos a decir el secreto ¿Tu familia lo sabe? No sé si ah, era claro, era. por ahí venía la mano no, no se puede enterar la mamá, por ejemplo, ni el papá. Claro. No se pueden enterar. Está bien. ¿Tu secreto Nada está.? saben mi mamá y mi papá. ¿Ah, sí lo saben? Ah. ah entonces digamos, no, ya fue. Mm. Nada más ellos dos. Nada más ellos dos. Sí bien. lo saben la mamá. Y, y la Ambar lo puede saber o no. <risa> le digo el secretito, dale. No, no se <risa> lo <doy>. <risa> no, no. <risa> okay, yo, yo te voy a respetar lo que vos me pidas, Rami. Está bien. Está, está bien, Rami. Está Pero bien. a esa persona en cuestión ah, le mandamos un le mandó gran beso. saludo, un beso grande, ¿no? Un beso enorme ¿Sí? Saludos Así Haga así Ahí está Adiós. El aplauso para los mini de mañana sí, nos, nos conquistan con, con esa inocencia sí, que tienen divinos, No, Son divinos Muy talentosos Así que tienen un futuro enorme por delante Ámbar la rompiste Sos hermosa Choque Muy bien amor. Rami Adiós. Gracias por Íntimo secreto. <risa> lo guardaremos. Ese ¿eh? este Es el segundo secreto. Ay, ¿y tenés un primer secreto? ¿Querés contárnoslo en el corte? Nada, en el corte lo charlamos. Un rato no, no voy a contar. <risa> <risa> momento.